Esto es Lensplur, el programa que es el terror que toca la puerta de los demás podcasts de cine. Get ready. Lights, camera, action, action. Exacto. ¿Qué sí? ¿De qué? Esto es Lensplur. Ay, Raúl, tienes una semana ah, para, para, para, no le, para... ¿Cómo la... no lo entendiste? A ver, Mario, tú sí lo entendiste, ¿no? Tienes una semana sí, para sí, que, sí, que se ¿cómo? te mueran frases no tan vergonzosas. Tocamos, tocamos puertas Ajá. en otros podcasts. Exactamente, y somos el terror. El terror. Está vale. sí, bien, sí, sí. no, si hasta eso sí me convenció tu frase. Gracias. De... Sí. A mí no. Gracias. Sí. Oigan, este, no. ¿cómo están? Bien, aquí, aquí andamos. Eh, Lluvioso. Para que no se extrañamos, cortó el pelo. Un, un, extrañamos milagro. un poquito el hacer programa la semana pasada. Sí. ¿eh? Sí, recuerden y que el... la semana pasada no, no estuvimos en vivo. Tal vez iban a pensar que estábamos en vivo, pero recuerden que, que Miguel les arruinó la. Sí, exacto. La... El plan era que sí pensáramos. <risa> la ilusión. No me enteré ya de estos plan. Exacto. Y ya listo sales para enfocarnos al 100% en el programa de hoy. Al 100% todos. Así Todos es. nosotros, por supuesto. Así es. No hay, no hay al distracción alguna en este, ninguna. este momento. <risa> no, no, es como, no es como si estuviera jugando el Cruz Azul ni nada por el estilo. Exacto. Nada, Oigan, nada. y pues hoy vamos a hablar de, de un, un tema que vamos a dividir en algunos capítulos, porque queremos tocar un poco nuestras series favoritas y, y discutir un poco sobre ellas. Entonces, eh, pues no sé, Mario, si quieres eh, empezar tú con esta, esta pequeña serie de, de programas. Cuéntanos, cuál, ¿cuál es la serie que tú consideras la favorita de todos los tiempos? Híjole, pues después de varios días de, de estar pensándolo, meditándolo, porque la verdad hay más de una no que, que me engancha bastante, pero ya lo pensé como a nivel general de los últimos 10 años, no 12 años, ¿qué serie me Súper da? general, súper general. ¿Qué serie me ha enganchado tanto? ¿Qué serie me ha encantado? Cito, llegué a la conclusión de que es Breaking Bad. Nuestro querido Walter White. Eh, la verdad es una serie que, que me encanta, ¿no? O sea, desde la, de cómo son los personajes, el arco que tienen los personajes, el desarrollo que tienen a lo largo de las cinco temporadas. Pues me encanta, ¿no? A ustedes, ¿qué tal les parece? Sí, sí, sí. Oye, pero eso es trampa. No podemos hatear a Breaking Bad. Todos amamos Breaking Bad. Siempre hay algo que hatear en algún lado, no te preocupes. Sí, sí, sí. No, nada pues, más el episodio de la mosca, que se me ocurre ese. ¿Es no, mejor, es bueno, es bueno. el episodio de la ¿Sí? serie. No, bueno, ¿podemos, no, bueno. bueno. ¿podemos, podemos hatear a Skyler. Skyler es un fan. Exacto, video. exacto, hay sí, varias cosas. Sí, no, sí, sí. No, la verdad, este, que, o sea, más allá de la serie de Breaking Bad, pues sabemos, ¿no? Del spin-off del que también creo que somos fans, que es el de Better Call Saul, ¿no? Este, también un, un, una muy buena. Muy buena serie, la verdad, este pero esto sale a colisión por algo que declaró recientemente Ergie Mites el que interpreta a Walter Jr., ¿no? Si recordamos al hijo de Walter White, que tiene su discapacidad, más, ¿no? este... sí, sí, sí. Él es el que yo iba a decir. No, no por la discapacidad, sino porque ah, el personaje uh, me cae muy mal. No, bueno. no, me vayan a cancelar todavía, ¿eh? estoy, estoy de acuerdo en que también es un fastidio, pero no tanto como Skyler. Es que, plan? o sea, tiene... No se estarán de acuerdo conmigo en que los personajes secundarios de esa serie todos son un fastidio. Pero, ¿fastidio el, el para hijo, qué? El hijo, de... hijo es Vamos. un fastidio, Skyler es un fastidio. La, Marie, la, la, Marie la hermana, es ¿no? Un la tía. Fastidio, la total. Sí, la sí, cuñada. Sí, pero sin, ella, pero sin ella también, como que faltaría algo, ¿no? O sea, sí, es exacto. un fastidio, pero es un fastidio necesario. Sí, está como es lo que. Iba para decir. ¿qué, ¿Qué podría faltar? Pues eso, necesita La dinámica no con Hank. No necesita Marie, Hank, que es una pistola. La gente ah, de... Bueno, bueno, bueno imagínese en el primer capítulo que llega y le dice a Skyler: Voy a, voy a traficar eh, pues, drogas, ¿no? Y le dice a la esposa: Va, ¿no? Te o sea, ayudo. O sea, pues hubiera sido muy aburrido ver ya todo, cómo se oculta de ella, ¿no? Sí, Como ella le dice: No. Sí, exacto, fin de la temporada, entonces estuvo mejor que fuera un fastidio, de hecho tienen que ser un fastidio, porque acuérdense que es Breaking Bad, o sea, significa, él se tiene que volver loco, y no se va a volver loco con una esposa que lo apoye y con un único que le diga, papá, no importa lo que haga. Sí, ahí creo entiendo. que tienes razón, Raúl, es raro que tengas razón, ¿Sí? pero en este caso creo, es que, no, bueno, creo que sí la tienes. <ríe> Sí, bueno, pero que digas que tenga razón <risa> pero más, más allá de eso de los personajes que nos puedan resultar fastidiosos a unos y a otros no tanto pues lo que dijo no recientemente de que le gustaría que su personaje tuviera un spin off no este y lo mismo lo declaró nuestro querido Giancarlo Espósito, el que interpreta a Ghost al buen Ghost a finales de 2020 no que le gustaría tener el spin off de Gustavo Frink, que la cu el cual sí, sí. iría, se dice que iría en, eh, en cuanto al origen del personaje, ¿no? Ah, sí, sí. Y, su, y su posterior crecimiento, sí, ¿no? Para lo comenzar. apoyo, lo apoyo. A ver, Alex, ¿qué tienes que decir ahora en contra? Raúl siempre apoyando eso. todo. ¿Sí no, ¿eh? eso está bueno, no. Mira, Frink, hay claro personajes que sí. de, en Breaking Ra Bad. Raúl, Raúl apoyaría un spin-off del, del, del de King Skyler. De la, de, la es, de la mosca, de la mosca. Sí, Raúl, de la, de la, la serie moria. de la pura mosca, Raúl estaría o ahí en Es Breaking Bad, claro, claro que sí. Mira. Hay personajes en Breaking Bad a los que a lo mejor se presta que haya un spin-off. Por, por, por ejemplo, a, a Saul Goodman, eh, el personaje de Gustavo Fring eh, puede, puede prestarse un poco más. A mí no me encanta la idea, ahorita les digo por qué. Pero eh, pero el personaje de Walter Jr., que, que, ¿de qué diablos hace el spin-off? ¿De, ¿De cuando se accidentó? O de, de, de, de, de, ¿De que se sintió muy mal cuando se murió su papá? O sea, ¿Qué podría ser un spin-off de ese personaje? Entonces, ahí sí concuerdo con lo que decía Mario, que ya no, ya no te está gustando tanto, el hecho de que ahora todos quieran un spin-off, pues sí, no, no definitivamente no tiene sentido. Eh, el spin-off de Saul Goodman, la verdad es que fue un acierto, pero... Eh, pero inesperado, un... pero inesperado. Exactamente. Sí, o, o sea, sea si a mí hace siete años me hubieras dicho, oye, va a haber un spin-off de Saul Goodman, te diría, ¿y qué me puedes contar de Saul Goodman cuando se volvió abogado? ¿Ah? ¿Te, te, cuando... te tiene una pregunta, Leo. Perdón que volvió... te interrumpa, Leo. Espera, Leo, te tengo una pregunta importante. <risa> el pibe. Le leemos alta, si no la gente A ver, tengo una pregunta. Dice, ¿por qué el pibe tiene la bandera de Argentina, si es de aquel país o como la concha de su madre? ¿Cómo la tienes? ¿Por qué tienes la bandera de Argentina, Leo? Pues sí, la traigo tatuado en la piel también. Va varios de Ah, bueno, bueno. Entonces sí, podría decirse que sí. Ah, bueno, estás asegurando entonces que es argentino. Sí, ahí está, ahí está. Cruz Azul. Y Anuel sí, sí. Boys, y News Boys en Argentina. Sí, tengo mi equipo en Argentina. <risa> ah, tiene su equipo, lo compró. Perdón, perdón, libras sí y sigue. <risa> sí, ojalá. Ojalá. No, este decía que, ¿cómo se llama? Eh... <risa> no, bueno, a ver. Decía. A ver. Te decía que la verdad es que si tú me hubieras dicho hace siete años que, que, que me iban a hacer un, un spin-off de Bare Cold Soul, te diría: Bueno, ¿y de qué me, qué me vas a contar cuando se volvió abogado, cuando se volvió malo, cuando tuvo novia? Y ese es, es exactamente eso es lo que nos están contando en Bare Cold Soul. Entonces fue un acierto inesperado. Lo Exacto. mismo pensaría yo de un spin-off de Gustavo Fring o de un spin-off de Mike. Para mí el que más se lo merecería sería Mike. Mike sí, Me encantaría sí, sí. conocer la historia de Mike, cuando se murió su, su hijo y demás, cuando era policía en Seattle. Sí, esto pero, está muy bueno. Pero del hijo de Walter, sí, no, la verdad es que. No, no. Sí. No, no hay nada que contar ahí, vaya. Le, un, un saludo de regreso a, a Brenda, están muchos saludos Brenda. Yo sí, digo, ¿a qué se Tenemos dos aquí. ¿no? Yo me confundí, sí, yo dije, ahí sí, sí. la conozco. Sí. Oigan, pero sí lo que dice tulio, este, o sea, sí estoy de acuerdo. Y mi, mi rotundo rotondo, no, en cuanto a los otro que haya otros spin-offs de Breaking Bad, es por el concepto, ¿no? De, de origen, ¿no? Recordemos esta, esta onda de la metástasis, ¿no? Del, del, del cáncer de de Walter White, ¿no? Que, que sí. para mí es como la, la combinación perfecta, ¿no? Un, un profesor de química que, que padece cáncer y a partir de ahí juegas, ¿no? Con la construcción del personaje que se va volviendo malo conforme pasa cada temporada. Es como la combinación perfecta. Con, con Saul Guzmán funcionó también, ¿no? O sea, como este, este, este cambio cualitativo se vuelve malo, ¿no? Es este, un abogado que se vuelve corruptible, pero ya fuera de él. Pues Gustavo Ken, pues nos, nos da de cuentas, ¿no? El a ver, pero aquí tengo algo discutible, Mario. O sea, dices tú se vuelve corruptible, más bien es su misma actitud, ¿no? O sea, de, de bien, tanto de demostrarle corruptible a su hermano que al final ya no tuvo vuelta, marcha atrás. ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que sí era corruptible porque tenía, pues todo eso. En principio, demostrarle a su hermano que es el mero, mero de los abogados de ese lugar, que, que sí vale la pena. Y además, él que es ingenioso. O sea, que alguien al genioso puesto, donde lo pongas, tanto para el bien como para el mal, pues va a seguir siendo ingenioso y, y ocurrente, ¿no? Entonces yo creo que él solamente es porque fue llevado a ese lugar, ¿no? Eh, y es bueno, ¿no? Porque ya sí, lo vimos o sea, en, en Breaking Bad, ¿no? A mí me encanta la integridad de Saul, o sea, sí es como un personaje que no que no se vende a ideas de otras personas, de otros personajes, este, él, él está firme en sus convicciones, ¿no? Este, eso me encanta de Saul Goodman, este, pero más allá de él, o sea, el caso de coincido con él, el hijo de Walter White, pues que es que no le podrían contar, ¿no? Este, a él. Y, y Frink pues nos dan guiños a final de cuentas, ¿no? Yo recuerdo muy bien la escena cuando invita a Walter a cenar, ¿no? Que le dice, yo también pasé con esta... Sí, que, que, que este le cuenta, ¿no? Campo, ¿no? Y puede que ser sí. este... Puede ser este... Pues muy duro, ¿no? Como este, esta transformación. Exacto. Mira, de alguna es... forma es... Perdón, no nos no, no, no, no, no, no, no, acabo esto, Alex. Es, es, o sea, sí es Sol, pero estamos viendo también pasados de otros personajes. Porque obviamente no le iba a ser solo, ¿no? Sí, eh, y también por a Mike, al de este, el que tiene, se me va su nombre, pero el que tiene su papá que quiere comprarle un taller, ¿se acuerdan? Que lo quiere sacar igual de ahí. de sí, sí, sí. Este personaje también es buenísimo, ¿no? Y lo conocemos más gracias a Better Call Saul. Sí, y bueno, Better Call Saul, como, justo como decía Miguel, no es, es un éxito, pero es un éxito inesperado. No lo no, no hubieras pensado tú que iba a ser igual de buena que Breaking Bad. No, pero por pues ejemplo, sí. a ver, el personaje de Nacho es solo de Better Call Saul. En, en, sí, vaya, en Breaking en, Bad en, sale como... No sale, por eso, en No, sí sale. por eso sí sale, calmo no, en, sí, no, sí en algún... Sí, sí sale, yo sí me acuerdo de él. Solo sí. lo mencionan, pero no sale. Ah, bueno, pues está claro Nacho o sea, no sale en... Ber en y, ya vemos, y ya vemos parte de la historia de Ghost Ring en Better sol O sea, yo, hay, yo aquí lo que digo es, ¿por qué no te gusta el misterio, Raúl? O sea, ¿por qué no te gusta que una parte del personaje se quede siendo mis un, un misterio? Ya sabemos ¿Eh? que Ghost Ring es malo, ya sabemos parte de su backstory, pero tú quieres que te muestren hasta lo que hacía en su pañal cuando era bebé. No, pues, eh, es que <risa> no haces ver el porqué. A ver, hay transformaciones que son eh, pero memorables. Pero, o sea, incluso, no, a ver, in, no, incluso más que el producto final, me, lo mejor es la transformación. Yo creo que lo que nos está gustando, aunque lo quieran decir o no, es lo que nos está gustando de, de Sol Goodman. Por eso, pero no van a poder re, re, reproducir esa fórmula con todos los personajes. Como o sea, sabes se presta para Saul Goodman, pero para Ghost creo que es bueno. Te, Ay, es, tiene hasta más ese, elementos. De de mister, es un mafioso. No, no es un mafioso, tiene más elementos. Te cuenten todo, y te lo den todo en charla. No, en... mira, ahí, ahí, sí, ahí sí le doy un poco la razón a, a Alex, en el sentido de que inclusive yo te, te contradigo, Better Call Saul, o bueno, Saul Goodman no se prestaba. O sea, y, si tú te vas a las primeras dos temporadas de Better Call Saul, son incluso un poquito aburridas, o, o sea, todo este tema de Chuck y HHM y este, el, el jefe de, de su novia, el, se me fue ahorita el nombre del güero este, que siempre es el de azul, eh, la verdad es que me, o sea, no no no se prestaba tanto, se presta más para un Goose Springs o para un Mike Herman Trout que sabemos un poco de su trasfondo y tienen una historia interesante. Yo creo que sí, Pero se ya, lo el, ya lo abordaron, ya lo abordaron. Pero está bien, o sea, yo, yo creo que si lo hacen bien, bienvenido sea, ¿sabes? O sea, yo, yo no tengo problema en que me cuenten la historia de los demás, yo no veo por qué tú tengas problema en que te la cuenten, si te gustó el producto. Me gusta, sí, raro, no, Alex. no es que, ay, ver, no es que, no es que tenga un problema con que me cuenten la historia, me gusta que se quede algo de misterio, que no nos tengan que digerir todo. Sí, exacto. No, no. Perdón Alex, es exactamente lo que yo comparto contigo Wolfring sea, es un personaje pues no es necesario ¿no? saber como todo el origen No es como el, la, las mismas facciones es ¿no? de las facciones que tiene este, que aparenta ¿no? que es el, el, ger, el gerente ¿no? de, de los pollos hermanos este, la, la personalidad que tiene no, que es como muy cuidadoso este, en no revelar su identidad pues sí, o sea, yo no sé qué tanto funcionaría si revelan todo, ¿no? Lo que todo el no, origen. No, entonces ya no hay pero, que tener precuelas de nada. No, pues pero ojalá que ya dejen ya de hacer precuelas no. que hagan mejor otra serie buena de no. otra cosa. No, pero aparte ya funcionó. O sea, por ejemplo, ahorita dice, dice Mario, no, no sé si funcionaría igual, pero el, lo, lo interesante aquí es que ya no necesitas que funcione, porque ya funcionó. O sea, no, no porque te cuenten la historia de Ghost Fring, ya Breaking Bad ya no va a funcionar, porque pues Breaking Bad ya fue. ¿Sabes? Eh, yo, yo lo que no entiendo es que. Sí, pero cuando te dijeren con... todas las cosas, ya como que pierde un poco el misterio que tenía la serie. Pero no importa, porque ya no la vas a volver a ver. Yo no voy a volver a ver Breaking Bad con, con el mismo misterio. O sea, yo exacto, no voy a volver. Yo he visto Breaking Bad tres veces completa la serie. Y ah, ya, la se obviamente, la segunda y la tercera <risa> vez ya no la vi con el mismo misterio que la primera. Era como de, oh, oh se viene, se viene, ahí va a explotar, pum, explotó. Porque ya la viste. Entonces, no importa sí. que ya no fun ya no tenga el mismo misterio, porque ya la viste. Sí, exacto. Malo, Alex, que de alguna forma misteriosa y fantasiosa sobreviviera a Finch a la explosión donde murió. Y Entonces, ya nos cuentan eso. Eso sí sería muy extraño y tal vez ahí sí sería un fail sí, total. O que te pero es que es una que precuela. Costaran... Ya, Raúl, si lo anunciaran mañana que French sobrevivió, estaría súper emocionado. Sí, no. porque es Breaking Bad. Yo sí, porque <risa> es Breaking Bad. Pero o sea, estoy seguro, seguro que sí va a estar malo. No, no es, mira. O sea, es que yo, yo entiendo que, por ejemplo... La serie cierra de una forma y cierra de una manera muy buena. Ya. O sea, si te cierran la historia de un personaje, como la historia de Frank, la historia de Mike, la historia del mismo este, Walter, ya te la cerraron, te contaron lo que se, cómo cerró y, y te quedas con eso. Si te vuelven a abrir ese final, así ah, es como de, ya me lo contaste de una forma, ¿para qué me lo vuelves a cambiar? ¿O para qué me lo vuelves a abrir? Pero el trasfondo a mí sí me interesa. O sea, si es un buen producto y el producto te gustó, yo no entiendo por qué no te gusta que te lo cuenten. Entonces, si tu argumento es, no, me gusta el misterio, pues entonces no las la películas vea. a Siento media. Siento que hay algunas pues, cosas ve, ve que no vale la pena contarlas, ya están e implícitas en por el contexto eso, de la en, serie. Exacto. Entonces, cuando veas una serie, ve un capítulo sí y uno no, y así ya te pierdes exacto, un poquito y te quedas con misterio. No, no, pues no claro. La, no, este lo argumento, no, no, no, lo argumento no lo encuentro lógico vaya es que sí es que sí porque o sea por ejemplo a mí a mí un un espino, que, que para que vean sí me llamaría la atención que digo que no no no ha sido anunciado por nadie pero sí me llamaría la atención es es de dos personajes el de, el de Salamanca el el, el tío Sí, sí. Es se eh, o sea, como, eh, como sus orígenes. No tuco sino como el, el, Héctor, el, el Héctor, Héctor, Héctor, Héctor Salamanca. Sí, el mero mero Héctor. Pero es que Pero, ese también ya vimos y ya vimos cómo se quedó así este vegetal y todo. Pero bueno, pero los... no vimos cómo se convirtió en el capo de ladrón. Pero, todo, en... pero todos quieren ver sus traumas de la infancia. ¿Para qué? <risa> a, <risa> no, ver, a ver, tenemos un flashback en Breaking Bad donde ahoga a sus sobrinos. Literalmente ahoga a un, agarra a un niño de 10 años. Ya, lo, ahoga y ya tuvimos ese flashback. Tú quieres ver y... la escena completa de cómo la ahoga y luego cómo al niño se le mete el agua para los pulmones. No, no yo, vamos yo, a, no, a ver todo no lo muere. que llegó a eso. Pero yo quiero saber por qué ese señor está tan tocado de la cabeza para llegar a eso. O sea, eh, sí, o sea, entiendo su punto, a mí en lo personal no me encanta. Te voy a poner un ejemplo, o sea, fuera de Breaking Bad, de, de por qué, o sea, de, para como de entender un poquito mejor esta parte que digo de, de que hay que conservar el misterio en ciertas, en ciertas cosas. Eh, pienso, por ejemplo, en la película que, que a mí me gusta mucho de, de Dark Knight, ¿no? donde sale el guasón de Heath Ledger, de, de Batman, y, y parte de lo de lo que hace muy interesante a ese personaje y de lo que hace lo que lo hace funcionar también con el contexto de la película, sí, que habla sobre es que, eso, que él solo quiere sí. el, el caos, que no, que no, que no quiere. No, no hay explicación para lo que hace, sino que es el puro caos que él busca. Sí, el agente el del hecho caos. De que, de que nunca sabemos realmente su, su origen. Él, él lo cuenta de muchas maneras diferentes durante la historia, ¿no? Eso es parte muy importante del personaje. O sea, si, si mañana anuncian que van a hacer una precuela de cómo el guasón se convirtió en el guasón, ya sé que a ti te va a emocionar, Raúl, pero pues rompería completamente con, por, por, con las razones por las que funciona sí, sí, sí. originalmente. Pero claro que sí, no, por algo existe Killing Joke. En el cómic de Killing yo estoy hablando de la película en particular, no de no, de el, no del cómic. O sea, yo sé que en los cómics sí existe una, una um, un backstory del, del Guasón. Yo estoy hablando en particular de por qué funciona en esta película. El de Nolan, ¿no? El Joker de Exactam Nola. Exactamente. De, o sea, de, funciona de, porque no sabemos nada de él, solo sabemos que quiere el claro caos. Claro que no, claro que no. Funciona porque quiere el caos, funciona porque crea morbo, funciona porque está loco. Pero a mí sí me encantaría saber qué era antes, por qué, ¿Por qué de pronto llega a a donde se están reuniendo los mafiosos de todo Gotham City con unos huevotes de este tamaño y les dice, me la pelan, puto, ¿sabes? O pues sea, claro, o sea, claro, o a, claro a ti que te gusta me... porque no te interesa el misterio, sí, pero sí. lo que funciona en no? la película es que no se sepa. No es y tan cierto, es así lo que en la misma es... película hablan de cómo no se requiere explicación. Hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Si ya le pones todo un backstory y todos sus tramas y todo, pues ya se pierde eso que funciona en esta película. Pero si te dan un buen backstory, Alex... Uno bueno, claro. uno bueno. Que se pierde de todas <risa> formas. O sea, aunque, sea buena, no. la, aunque sea buena la precuela con la que salgan, se arruina la película. Punto. Por supuesto no, que no. Güey. por Claro, a, no. a ver, a claro, ver, a ¿Qué ver. Qué yo, vi, yo vi The Dark Knight varias veces, me gustó mucho la película, me encanta el personaje del Joker y jamás, jamás he dicho, ay, qué bueno que no sé nada de él. Me encanta por eso. La concha. No, pero, pero es lo que nada, funciona en wey. la película. A lo mejor no entendiste la película. Es para como Raúl nada. que no entendió que, que Robin no es Robin al final de Dark Knight Rises. No, yo no. Ellos claro no entendieron el cómic. Claro que es Robin. <risa> claro que es por Robin, favor. Sí, sí. Por algo lo llaman ¿No? Robin. Wey. ¿Cómo no, güey? O sea... bueno. Bueno, no, bueno, ya no nos vamos a meter en esta discusión porque no, estamos en de Pero, si, pero si está día... claro que no entendieron las películas. Entonces, por eso, pues ustedes piensan que sería no, buena una precuela. Más bien, está claro que tú las ves de una manera completamente diferente. A yo la las veo como las quiso mostrar el director. Ah, no veo ahora... cosas que no están ahí. Sí, pero, o sea... Uy, que... conocedor. Por la... no, no, conocedor, Dale. es ver la película Bien. y entenderle, punto. A, a Alex y Nolan Alex pueden no. manejar un Jagger juntos con su mente conectada, yo. <risas> Ya ves que interactúan sus, sus, sus pensamientos. O sea, yo me conectado me con, con, la, con, la, con la, la idea de Alex porque uno como espectador, o sea, son cosas que vas infiriendo, o sea, ni siquiera las tienes que pensar, por así decirlo, o sea, las, las va sintiendo, ¿no? O sea, deducir, te refieres, ¿no? Nos vas deduciendo conforme va, se va develando el, eh, quién es el personaje, ¿no? Este, o sea, el caso de, de Goldstring, yo vuelvo a Goldstring, este, nos dan suficientes elementos, o sea, como ya para nosotros decir ya a manera personal o sea nos gustaría tener un, un spin-off de Goss o no este yo yo yo infiero muchas cosas de Goss a partir de lo que ya vi o sea de, pues es un tipo muy cuidadoso que que cuida mucho su imagen respetable este tiene tiene, tiene como lealtad al negocio que, que lleva a cabo este es leal también a sus socios eh, pero también este es un ojete, ¿no? O Exactamente, de su parte de, de ojete, ¿no? El es, eh, Ghost Frink. Y, y por lo mismo, yo, ta, yo también soy la idea de Alex de que no siento que sea necesario ver un, back, un background. El, el sí. desarrollo de los personajes en Breaking Bad es muy bueno, tan bueno que no, que no hace falta. A lo mejor, pues hay, hay gente que, lo, que le tan bueno gusta que, no que lo pueda más. pedir. Tan bueno, que no, tan bueno que no quieres más. Exactamente, me, tan me, bueno encanta, que hay que encanta, dejarlo así. Está para... muy robinar. raro, ¿no? Es, Ajá, que, no ver, es que, a ver, extrapola Es que tú quieres que te sigan dando y te sigan dando hasta que se arruine y se pierda todo. No, pero ¿por qué se va a arruinar? La... O sea, a ver. A ver, ya lo vimos, ya lo vimos. Recordemos, ver, ahorita estamos pensando el, en un el, posible spin-off de Ghost La spring. esencia del cine y la esencia de las series es contar historias. Y tú dices, es tan bueno que no quiero que me cuenten más. Quiero misterio, güey. Funciona si lo también la, la vida, historia, si que no quiero la que la sobreexploten y la arruinen, eso no, es lo que entonces digo. Entonces ve puros cortos, Alex, en 15 claro. minutos ya no No, no Veo una no, película, pero, pero no necesito Alec, ver 16, Alec, 16 películas más que me expliquen lo que pasó en esta película. Si la película la, está bien hecha, puede ser expli explicada por sí sola. Eh. La filosofía de Alex es entonces, vamos a hacer un capítulo que esté bien chingón. Y ahí termina Lenslur, porque no hay que hacer otro capítulo que lo arruine las siguientes semanas. Ya, mejor ahí dejamos. Un buen capítulo y que ese capítulo se haga viral y vivimos de eso. Y vivimos de eso. Estaría bien, hasta ahorita ninguno se ha hecho viral, pero estaría bien. Es lo que estoy esperando, ya que se haga uno viral, ya entonces podemos... Y ya, para deshacerme de ustedes. No, pero también... Estamos pensando en un posible spin-off de Ghost Spring y estamos pensando en que Breaking Bad es tan bueno y por ejemplo, ver el console es tan bueno que posiblemente un... Espera, <risa> espera, espino... ese comentario es bueno porque primero no va perdiendo, va empatando 1-1 y por sí, eso es estoy que anda, contento. Nos, nos mandan que están perdiendo, no, van empatando. No, van empatando. ya Me ya, ya ya tocó, tu Miguel. Esto tu tocó. Puedo pero, seguir pero, hablando ¿no? de Breaking Bad. Güey. Sí, ya, ya. ya. Este, estamos, estamos pensando en un posible spin-off de Ghost Spring en que sería muy bueno, basados en que Breaking Bad es buenísima, que Better Call Saul es buenísima, y que no hay forma en la que se puedan equivocar. Pero recordemos que ya la cagaron inmensamente con esta película que salió de, la, de lo que sucede Ay, con Jesse Pinkman después. La hueva no. inmensa que es esa película es el claro no. ejemplo de que sí se puede sobreexplotar algo al, a ver, punto dile, de, Mario, ya, dile. al punto de que no. no sea bueno. no, aquí, aquí sí espero contigo, Alex. O sea, el, cami el camino... O sea no es una, El no, camino, es una no, no es una película que da resolución a todo ¿no? o sea yo, yo entiendo esta película más como una exploración del del personaje de Jesse eh, esta exploración psicológica no de, del Ren de, de de este güey, ¿cómo se llama el que, el que lo tiene, de, de Ren, pues, el, sí, sí. El, el sobrino de Jack, en, de Breaking Bad, es sí, sí. El, el güero, ¿no? Jesse Plemons, el actor. Sí, es, muy bueno, eh, muy bueno. Yo, la, yo la veo así, o sea, es más como una exploración de los personajes que como darle cierre a algo. Pero es lo mismo, Mario, ya, había, ya, había, ya, había, ya habíamos visto el arco del personaje y, y cierra muy bien, eh, no, rompiendo el llanto Jesse. cuando se escapa y que... que, que trae como todo el peso de todo lo que le ha pasado. ¿Para qué queríamos ver qué hacía después de esa escena? No, pero ahí, a okay, ver, bien. disculpa, ahí... Difiero. Y además, ¿para qué queríamos verlo si iba a ser la hueva inmensa que fue? O sea, a ver, no, no, no, espérame. De entrada, no es un mal capítulo. El camino no es un mal capítulo. yo creo que aquí lo dijimos los cuatro. Si hubiera sido un capítulo 24 o un capítulo 10 años después, tipo Dragon Ball, que hizo su capítulo 100 años después, con los nietos de Goku y Vegeta, hubiera estado muy bien. Pero el problema fue que lo promocionaron como la película de Breaking Bad, ¿sabes? O sea, que desde Vince Gilligan salió y dijo, voy a hacer una película de Breaking Bad. Y entonces el hype subió por las nubes y cuando nos entregó la película dijimos, bueno... Funcionaba como un capítulo más de la temporada, pero bueno, no te la compro. Película, o sea, a lo mejor funciona pero es como un, un capítulo. Buen capítulo. Okay. Y ahora, volvemos a lo que decíamos al principio: hay de, de historias a historias. A mí me interesa ver la historia de Mike Hermantraut, me interesa ver la historia de Ghost Frame, me interesa ver la historia de Nacho en Vertical Soul. Pero a nadie, absolutamente a nadie sobre la faz de la Tierra, le interesaba ver protagonizar a Todd una película. O sea, ese, ese cabrón se la, se la suda a todos, por favor. Entonces, yo creo que eligieron mal cómo contar la historia. A mí sí me interesaba ver cómo, cómo Jesse, qué hacía después, ¿sabes? Si se escapaba Alaska, si veía a sus amigos, Skinny Pida, al otro gordito. ¿Qué hacía? Si se iba sin un centavo, ¿quién lo ayudaba? o sea, Sí, sí me, sí me interesa la historia de Jesse, pero contarla a través de todo, che, por favor. Mira, o sea, te la compro, a lo mejor funciona como un capítulo, pero entonces el problema es que este que funciona como a lo mejor como un capítulo X, es el último capítulo. Ya tuviste un último capítulo que cierra súper bien, que es un cierre perfecto para la serie, y luego tienes un capítulo extra que no sirve para nada. Sí, no sirve para nada, eso sí te la doy. Pero porque lo eligieron contar mal. Si lo haces bien... Vaya, o sea, si o sea por miran... eso a lo, voy, a lo que voy es que sí se pueden equivocar. O sea, ah, sí, sí existe la posibilidad sí, claro, de que la caguen que y algo salga explicar. mal. O sea, no podemos asumir que porque digan vamos a hacer un spin-off de Ghost Spring va a ser bueno. O sea, puede que sí, sea bueno. Sí, pero a ver, mira, no, no podemos asumir que porque la van a cagar mejor no hagan nada. Pues entonces mejor no hagan series. Sí, pues Mejor es, no sí. hagan películas. O sea, lo, lo, lo que yo digo, no, no, es, no asumo que vaya a ser malo. O sea, yo incluso pienso que podría ser bueno. Lo que, lo que yo digo es que no es necesario arriesgar Explotar tanto esa historia. O sea, es, es un eh, Vince Gilligan es un... Eh, como se, Ya vimos que es un creador muy, eh, muy... Con, muy capaz, ¿no? O sea, con mucho potencial. ¿Por qué no mejor buscar hacer otra cosa nueva, sabiendo de su capacidad, otra cosa nueva que pueda pegar tanto y que pueda ser tan, eh, tan buena como fue Breaking Bad o como está haciendo Better Call Saul? ¿Por qué, ¿Qué? sobre -explotar tanto algo? Bueno, yo sé por qué, por dinero, pero... ¿Qué Ay, no, y porque no, la bueno. gente lo quiere, o sea... Fans como Raúl, como yo, no sé, Mario, pero. Pero la gente muchas mucha veces gente. no sabe lo que quiere y Raúl es el perfecto ejemplo. Raúl se emociona por un montón de cosas y siempre <risa> termina decepcionado. No, no, más Marvel, nada más Marvel. Y a <risa> Raúl, todas las sabiendo. semanas está, está este, ¿cómo se llama? Está, está llorando porque la película no fue como el cómic. Sí, llaman emociones. Pero un mes antes está todo emocionado y feliz de que va a salir. Eh, Él es sí, el claro sí. ejemplo de que los fans no siempre sabemos lo que queremos. Sí, pero, no. pero yo creo que, perdón, Mario, última, este yo creo que si le preguntas a Raúl, te diría mil veces, prefiero emocionarme porque va a salir, aunque después no sea lo que esperaba, sí, a eso que sí. no salga, ¿sabes? Eso sí, eso sí, eso sí, totalmente. A ver, dinos, Mario, dinos. Y digo aquí, aquí hemos comentado varias veces, no este, que, que, que pues, en cine, ¿no? en, en las series, en, en, en audiovisual, todo se puede hacer, ¿no? todo todo se vale en realidad, o sea, si sí, si por eso hicieron el, el camino, o sea, era, era válido hacer esa película, este, si quieren hacer el spin-off de Ghost, pues se puede hacer, ¿no? O sea, todo, todo se puede hacer, ¿no? El, el, aquí lo que estamos diciendo es como ¿Se debería? Lo, lo, lo que, si debería o no, nosotros como espectadores, ¿no? Si creemos que sería como funcional o no. Pero claro que todo se puede hacer, ¿no? O sea, ¿quién, ¿quién le podría decir que no a este spin-off de, de, de Ghost Rink? No, todo se puede hacer y todo y va, y va a ser seguramente muy exitoso, ¿no? O sea, otro otro ejemplo que se me ocurre y lo comentábamos, creo que el, la, en el programa anterior, es eh, la, la trilogía re, más reciente de Star Wars, ¿no? O sea, si a mí me la pones, como, como una trilogía independiente, yo digo, ah, pues está padre, a mí sí, a mí sí me gustó, me cae, me cae bien el personaje de, de Rey, creo que conecté, me gusta mucho cómo, cómo manejan ese, esa cómo relación entre Rey y, y Kylo Ren, me gusta eh, la batalla final contra el emperador, pero si lo veo como parte de Star Wars, pienso, esta historia le da en la madre a todo el buen cierre que tuvo el regreso del Jedi. Así es. ¿Me explico? ¿Y es, ese es el tipo de cosas, o sea, sí, sí va a funcionar, sí le va a gustar a la gente, la gente sí lo va a pedir, pero a, la, a lo mejor a la serie original o al material original sí va a terminar eh, afectándole. Pero a ver, hablo, estamos, bueno, perdón, di Mario, ya siento que te interrumpimos mucho, Mario, este capítulo. Sí, no, no, y aparte, ahí, yo, yo también tengo como estas dos preguntas, ¿no? El sí y el no, este, partiendo no como del ejemplo de, del éxito que tuvo Better Call Saul, ¿por qué decir que no a más spin-ups de Breaking Bad? A ver. O sea, yo creo, de entrada, o sea, esto es como a nivel general nuestro, yo yo tengo ejemplos de actores que se encasillan con un personaje y cuando ya los quieres ver así, interpretando otro tipo de personajes ya ya te cuesta trabajo este, empatizar con ellos, o sea, porque ya los ustedes están encasillados en algo y yo siento que el caso de Breaking Bad, o sea este Bob Odenkirk Oden, que es muy buen actor, o sea de hecho sí. tiene una película muy buena que acaban de estrenar, pero, <risa> pues, pero la imagen de, de él yo ya la, oh, tengo muy, ya la tengo muy encasillada con, con Saul Goodman y, y es como siento yo no sé ustedes qué piensan que es como un el riesgo que podrían correr no o sea de expl, explotar tanto el, el las de, las de, de derivaciones de un producto este, y los personajes se vuelven a explotar. explotar. Mm. Creo que sí. puede depender un poco de, de, de, del personaje, ¿no? O sea, sí, sí entiendo tu, tu punto. Creo que ahorita ver a Bob Odenkirk en otro papel es raro, ¿no? Eh, pues a acaba Carlos de con... Sí, con su con, película, ¿no? Con Mr. Nobody. Sí, no, o no, sea, no. Yo, yo estaba viendo a ver a Saúl Goodman dando trancazos. ¿sabes? Sí, sí te pasa. Creo que con, con John John Wick, Giancarlo sí. Esposito puede que no pase tanto porque, si bien lo hemos visto como principalmente como Ghost Spring, también ya también lo hemos visto en The Mandalorian. O sea, sí, sí ha tenido como un poquito más de eh, diversidad en. en sí, en papeles, ahí depende ¿no? del actor, ¿no? No siga no, Brian no. Cranston, ¿no? No el... y aparte yo creo que yo creo que también tiene que ver con el personaje o sea la identidad del personaje y cómo el actor lo hace suyo también o sea, es como es como por ejemplo tú ves a, a Ghost Rings no, al actor a Giancarlo Expósito, perdón lo ves en The Mandalorian y tú estás viendo a Giancarlo Expósito interpretar a otro personaje no se adueñó de Ghost Frings, Ghost Frings es un mafioso y ya, ¿no? Es, es que no Ghost tiene... es mucho más discreto, ¿no? Es un personaje como mucho más callado, muy, No, es un sea... personaje memorable, así que digas, ¡ajá! güey! Ah, Ghost Frings es el... Es, Ajá. Es veo un, la serie eh, por él, ¿no? Exacto, ¿no? O, ¿no? Sí, o es sí. un mafioso que... Que tú dices mafioso y te viene a la mente Ghost Friends, no, pues sí, la exacto. verdad es que no, pero tú, tú hablas de un abogado trans y te viene a la mente Saul Woodman, ¿no? O sea, es un personaje, no, y además es un más personaje memorable. tan extrovertido y con una voz tan memorable así que es, es difícil luego verlo como otra cosa, ¿no? Sí, sí. sí y, y, y cuando te dicen, vamos a hacer un spin-off de X personaje, tú dices... Pues, es, o sea, obviamente va a jalar si es un personaje memorable, ¿no? Si es un personaje que recuerdas y que dices, güey, era bien interesante porque tenía estas características, era extrovertido, era así, era así. En cambio Ghost Frings, pues, pues, no, la verdad es que solamente era Ghost ¿no te llamó la atención ver los primeros capítulos de Better Call Saul? Eh, que era un, un Soul ni siquiera se llama Soul Goodman, ¿no? O sea... Era Jimmy, Kimmy, ¿no? Jimmy, Jimmy. Y, o sea, Kimmy. era otra persona completamente diferente. Sí, pero Kim, Kim. O sea, era completamente diferente a lo que tú te esperas. ¿No te llamó eso la atención? O sea, que dijeras, sí, ah, cañón, a mí me no encanta a ver el sol Raúl. O sea, lo, lo mismo vas a que, no entiendo, Yo no estoy diciendo que sea malo. Yo estoy diciendo que a veces es innecesario y corren el riesgo alto de arruinarlo. Por ejemplo, ahorita lo mismo lo decía, lo decía Miguel. No es como que vas a ver la serie por ver a Ghost Spring. Entonces, una serie que, que él protagonice, ¿crees que va a funcionar también como funciona él como personaje secundario? Ah, pues lo mismo. A ver, Star Wars no valió madres nada más por tres malas películas. O sea, aún tenemos lo demás. O sea, no, no, tiene, no tiene nada que ver. Ya sé. Si, si, <risa> Raúl, si, decides ignorarlo, <risa> si decides ignorarlo, pues sí, el regreso de Jedi termina muy bien. No, pero, no, al pero, final... aparte, no, pero aparte, Raúl, ahí no tiene... No, tu argumento no es válido porque... ¿Cómo no? Uh, o sea, cuando dices aún tenemos todo lo demás... A ver, recuerda que las, las cosas animadas y todo eso no cuentan. Solamente ¿Cómo no? De gustan es canon. A, de... a, a, a, a nadie le importan. A nadie le importan. yo primero me estaba diciendo películas. Nadie la va a ver No, más no, no, más. no, no, creo que sí tiene Esto, un o sea, buen eh, de vistas. Si quitas todo eso, vamos a tener Mandalorian. Más, Mario, ya, Mario, ya, mi el mismo Miguel lo mencionó en un capítulo. O sea, sí, todavía tienes todo de más. Si quieres, puedes ignorar la trilogía. Pero el mismo Miguel lo mencionó. Él no puede ya ver Terminator Dark Fate. Sin saber que existió Terminator 3 y existió Terminator Genesis y existió Terminator Salvation. Aunque no las hayan, no hayan singular, querido borrar no de la no existencia. A ver, te, ¿te arruinaron, arruinaron Terminator, y, ¿y sabes que si estuvieron ahí? ¿Te arruinaron ¿Pende? Terminator, Leo? ¿Te arruinaron Terminator ya? O sea, ya cuando veas la 1 y la 2 ya. ¿Valió no. más. No, para nada. Estoy no, siempre la puedes ver, pero ya sabes que hubo otra cosa al final. O sea, no puedes ignorar no, lo, que, lo que hubo. Pero es que, yo no estoy diciendo que te la van a arruinar a ti personalmente. No. Estoy diciendo que si quieren, Uy. si quieren meter estas tres películas, o bueno, estos 500 espinos de Breaking Bad, al nivel historia sí le van a afectar. Pero, si pero es que volve, quieren verlo como un todo un universo de personajes. Pero si quieres verlo cada cosa, cosa como separada, pues está bien. Ignoras que existe lo, lo, que, lo que salió mal y ya. Pero no, no, o sea, a ver, o sea, no, no, que, que sean malas no quiere decir que prefiera que no existan. O sea, yo, yo, si a mí me preguntas, yo prefiero mil veces tener seis películas de, de Terminator que tener dos. Yo, o sea, sí, lo hicieron mal, ni pedo, lo hicieron mal, pero prefiero que lo hayan hecho a no saber nada más de ese universo. Que bueno, esa es ya, tu ¿sabes? preferencia personal. A mí, yo preferiría mil veces que hubiera tres películas buenas de Alien a que hubiera seis y que cuatro sean malas. Exacto, o sí. sea. O sea, no. Pero es que al final de cuentas sabes más acerca de ese universo, aunque aunque te lo hayan contado de la manera errónea. Pero es que lo luego lo que pasa mal, ajá, es que luego más. Lo que más. O sea, sí, conoces nuevos o sea, sí, personajes, más sí, trasfondo, más Sí historia. entiendo ese punto, pero ahí corres el riesgo de que un personaje, y, y aquí está mi, mi respuesta a tu pregunta, Mario. ¿Por qué decir no a más espinos de Breaking Bad? Por lo que decíamos, porque los personajes completaron su, su arco dramático. Tú mismo lo, lo, lo pusiste aquí por escrito. Entonces corres mucho el riesgo de reabrir ese arco dramático y que esta vez no lo completen tan bien y que queden cabos sueltos que antes no habían quedado. Exacto. Mira, necesito necesito un programa completo para contestarle a, a Michaels de que dice que Disney mata todo Miguel, lo que toca. Miguel, es tu tocayo, dile Miguel, Miguel. Necesito un programa completo para cambiar su mentalidad porque dice ahí hey, Change my mind y pues no, Disney, yo. Dice, ¿Qué, vi, ¿Qué dijo mira, lo, lo voy a poner aquí, dijo? dice Disney mata todo lo que toca. Change my mind. Ah, sí. Estoy, no estoy de acuerdo, no todo. Pero sí, necesitamos como otro programa entero para discutirlo. Efectivamente. Vale, vale. A ver, yo me acordé un poquito de una discusión que también tuvimos hace poco, Alexander, donde tú decías que no queremos ver, y ni siquiera, y incluso argumentabas que dentro de la línea pues de tiempo, ¿no? No tiene nada que ver eh, que se hayan enfrentado Darth Vader y Obi-Wan antes de verse en el episodio 4, ¿no? 100%. Pero es algo que no lo van a mostrar, ¿no? Si no, pues, ¿para qué contratan a los dos, ¿no? A los dos. Esperemos futuros. que no nos los muestren. Pero... Aquí estamos otra vez hablando de una precuela, o sea, no va a cambiar nada de lo que vimos en la saga original. ¿Estás emocionado de la serie de Obi-Wan y sabiendo que se van a enfrentar, si no, por qué estarían los dos ahí? A ver, a ver, a ver. Es que, bueno, para no, dar un antes... poquito de contexto, Raúl está hablando de la serie de Obi-Wan que va a salir en Disney. Entonces, sí, de Obi-Wan. Que es una serie que se lleva a cabo entre lo que sucede en el episodio 3 y lo que sucede en el episodio 4 de Star Wars. ¿Ok? Entonces... Yo sí estoy emocionado por la serie de Obi-Wan, Raúl, pero yo no sé que se vayan a enfrentar Darth Vader y Obi-Wan en esta serie. Una cosa muy diferente es que podamos ver cosas que sucedan con el personaje de Darth Vader y, y que, y que veamos todo lo que sucede con Obi-Wan, que es el protagonista, a que a fuerza se tengan que enfrentar en esta serie. Eso yo no creo que vaya a pasar, porque justamente como te lo había mencionado, no tiene ningún sentido... En la historia, como la conocemos en las películas, okay. que en la misma película 4, Darth Vader dice que no había visto Obi-Wan desde que se enfrentaron. En okay. este... A pesar de que no entonces, dice cuándo, ¿no? no, no tendría okay, lógica, okay. entonces sí me emociona, pero claro que me ultra cagaría que salga una escena en la que se pelean Darth Vader y Obi-Wan otra vez, okay. porque no tiene cabida en la historia. Sí, okay, a ver, a aquí voy. Yo, okay. totalmente, sí. porque sí, lo okay. también me batalla final. En el episodio eh, cuatro, a, a, ¿A qué voy con esto? Y lo voy a juntar con lo que dices de, de Breaking Bad y de, y bueno, los spin-offs, ¿no? De Breaking Bad. Hay menos misterio, ¿no? A parecer hay menos misterio dentro de la historia sí. que ya nos contarían porque está en el pasado, pero en cambio Breaking Bad hay muchísimo misterio porque hay muchísimo más terreno al final que recorrer porque tú puedes, por ejemplo, en tu mente, puedes creer que Perenganito llegó a un lugar porque caminó, pero ¿qué harías tú si en realidad Perenganito llegó a ese lugar? Yo te lo cuento, porque lo secuestraron, escapó de un bar, eh, tuvo que vender drogas, tuvo que de desactivar una alarma, eh, una bomba, y después ya llegó al lugar donde tú viste, ¿Sí ¿me entiendes? Ese misterio que tú creíste que había sido tan sencillo como que él caminó al parque, yo te lo conté con varios es elementos. Que, es que ni siquiera es algo que, que yo... Me, que yo es, que, es que yo ni siquiera pensé que caminó al parque. O sea, yo lo dejé no. sin pensar en ello. O sea, no, no es necesario pensar en ello porque cumple ver, bien pero, con el personaje. Pero o sea, no puede ser. Sí puede ser que cuente la historia que lo secuestraron y sea muy buena. O pero, sea, estoy, estoy de acuerdo en que puede llegar a ser muy buena. Lo que digo es que no es necesario y no es necesario hacer spin off de todos los personajes de Breaking Bad, pero si pero está bueno. Que... Ustedes también lo decían con la serie Parásitos, está fregada que con que, que, que, que ver está la la bueno. Luz. No estoy diciendo que no vaya a estar buena. Estoy sí. diciendo que oh. es innecesario hacerlo en primer lugar, O sea, aunque esté bueno. No, sí, bueno. sí. Ah, lo mismo, mismo ejemplo de hace rato del Joker, aunque esté buena la precuela, arruinaría la película original. No, sí. pero a ver, a ver ahí hay un argumento más que no habíamos <risa> mencionado, en el en que ahí sí Alex tiene razón, el argumento de la narrativa, el, el, el script, lo, la historia ya está contada. O sea, una cosa es que Perenganito haya ido de un lugar A a un lugar B y no te hayan dicho el cómo, pero si cuando llegó al, al lugar B... Te mencionan, ah, estuvo bien tranquila esa caminata, y después te dicen, te vamos a contar la historia de cómo llegó, y resulta que mató 20 aliens, y se enfrentó a 20 superhéroes, y conquistó el mundo, y luego lo derrocaron, y se volvió presidente, y después ya llegó... Entonces se está, contradic está contradiciendo la narrativa original. Y si estás contradiciendo la narrativa original, estás arruinando el producto original. Si el, si el si el si la narrativa lo deja abierto para que tú lo cuentes, bienvenido sea, yo quiero saber cómo llegó. Pero si ya te dijeron cómo llegó, ya no puedes inventar que llegó diferente. No, pero aquí no estoy diciendo que ya te dijeron cómo. Claro, no, porque no, no. Obi-Wan, Vader ya dice, sabemos que no, no hay otro enfrentamiento entre Obi-Wan y Darth no, no Vader. Se vieron, si si no sale se si, hay, o sea, si sale otro en esta serie, no tendría lógica, a menos que sea un sueño si me, o alguna cosa A mí sí si me interesa saber qué hizo Obi-Wan en su exilio. O sea, porque sabemos que después del episodio 3 se exilia porque siente culpa de haber entrenado a Darth Vader y de haber perdido a su alumno, y, es, y se exilia en Tatooine, si no me equivoco, para, para no volver a tocar un sable Jedi. Y que en el episodio 4 regresa porque conoce a Luke y bla, bla, bla. A mí sí me interesa saber qué hizo en ese exilio, seguramente se enfrentó a bestias, este, por ejemplo la bestia arenosa esta que se enfrenta el mandaloriano en, en, en su serie, pues también puede haber una así, se pudo haber enfrentado a remanentes del imperio, o, o bueno, a, a, a los que serían del nuevo imperio, se pudo haber enfrentado a muchas cosas y sí me interesa saber qué hizo en su exilio, pero no que se haya enfrentado con Darth Vader porque narrativamente se supone que es imposible. Sí, no, y aparte yo quería comentar algo de lo que decía Raúl hace rato, este, o sea, los personajes, ¿no? La fuerza de los personajes, la fuerza dramática, ¿no? O sea, volviendo al spin off de Breaking Bad, este, hay personajes que se prestan más que otros, o sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el personaje de Lidia, ¿no? Esta, esta mujer que, eh, eh, que recluta, ¿no? Este, los, este, Mike y el mismo Ghost, ¿no? Para moverle el este sí. negocio. Se me hace un personaje mucho más atractivo, en dado caso, de hacer un spin off, porque es un es un personaje más vulnerable. O sea, Ghostfrink, pues sí, o sea, es decente, tiene su imagen decente pero es más apariencia, tiene más malicia en realidad. Ok. Y siento que el personaje de Linda, este, la del pelo negro, ¿no? La, la que, sí, sí, sí, la, la, la, la, la que traficaba el producto Europa. Este, Sí, sí este, es más vulnerable. Entonces yo creo que hay personajes con los que se presta más que con otros. O sea, ok, entonces tú no estás en contra del spin-off, sino de quién se hagan los spin-offs, ¿no? But, sí. Ok. Imagino que ahí estamos Raúl de acuerdo. Que... Dime. Imagínate, Raúl, que en, en la última temporada de Better Call Saul haya un súper enfrentamiento cañoncísimo, padrísimo, buenísimo, súper emocionante, en el que al final Mike Ehrmantraut tenga una muerte increíble, buenísima, padrísima. Épica, sí, sí, sí. Sería una porquería, ¿estás de acuerdo? Porque Mike Ehrmantraut se muere en Breaking Bad. Ah, sí, sí, sí. Bueno, o sea. Eso es tu... Bueno, eso, está bien, eso, pero los escritores no son güeyes, y no te van a poner algo que ya pasó. Sí, pues, a veces sí son güeyes. Pero volvemos a, veces a lo no, mismo. Sí, no sabes. Vol, volvemos a lo mismo, va en contra de la narrativa. Ya se murió, no lo puedes revivir. Sí, exacto. Sí, todo lo o que sea... está en contra de la narrativa sí está muy mal está mal, o sea, Ahí pero si a mí me dicen, te vamos a mostrar <risa> cuando Mike era agente en Seattle y matan a su hijo, y por eso sí. es que en Breaking Bad y en Bird Cold Soul tiene un pendiente con su nieta. Yo sí quiero ver esa historia. Sí, eso está no? muy bueno. Sí, o sea, sí, los, sí. Los, los escritores de Breaking Bad pues no son güeyes, ¿no? O sea, se cuidan mucho el, el desarrollo, ¿no? De, de la historia, a diferencia de franquicias tan grandes como la de Star Wars que, pues, corren mucho más el riesgo, ¿no? Como a que existan este tipo de, de errores por, por el afán de querer complacer a una fanbase, ¿no? Exacto. A partir, a partir de lo que quiere ver, de lo que quisiera ver, ¿no? Y, o sea, el caso de, de las series, este... Está más cuidado ese aspecto, ¿no? Y pues, de Black y Matt, pues qué decimos a Vince sí, no te preocupes, Alex. No son escritores de Luis Miguel. Son, son buenos. Ah, son buenos perdón, escritores. Perdón, perdón, perdón, pero Luis Miguel es una mujer. No, no, no, no. sí. <risa> <risa> es cierto, ese es ya Navaja, el navajazo, el navajazo. <risa> Mira. Pero, está bien, yo me voy a poner, a quedar esperando el, el spin-off de la mosca, a ver qué hizo después del, del día que estuvo ahí en <risa> <risa> en, en, o más bien, ¿qué hizo antes? ¿Cómo llegó al laboratorio de... de... Es, ese capítulo Es genial, ¿no? O sea, es como este remordimiento que, que se le revela a Walter, ¿no? Por la culpa que siente por haber matado, ha dejado de morir a, a Jane, ¿no? Este, ahogada en su vómito. este Se le revela, ¿no? Así como... Yo te diría que... o sea Bueno, yo lo dije hace ratito, ese capítulo de La Mosca es quizá uno de los mejores de la serie... Concuerdo que es aburrido y entiendo por qué la mayoría dice, es un capítulo de relleno y no sirve para nada, pero como lo acabas de decir, Mario, o sea, ese capítulo es el duelo interno entre Walter White y Heisenberg, y sí. a, inicia, o sea, en, al principio del capítulo, Walter todavía como que pelea, como que dice, no, es que no soy tan malo, y Heisenberg sí. dice, cómo no, eres un hijo de puta, y él, no, pero, o sea, es ese duelo que al final gala, gana Heisenberg. Y Heisenberg termina por... O sea, el capítulo termina con Walter yéndose a la cama con, con una sonrisa de... ¡Ya! Se fue la bondad, ¿no? A la chingada esto. Sí, entonces, exacto. a partir de ese capítulo vemos más a Heisenberg y menos a Walter Bar a Walter White cada vez, ¿no? Sí, exacto. Es un capítulo importante. Y de hecho fue tan importante que ya existe el término The Fly Episode, en donde se refieren hacia una serie, un capítulo que en donde los fans están como muy peleados si está bueno o está malo. O sea, ya tuvimos un episodio mosca en, en The Walking Dead, en CSI. Sí, sí, sí. O sea, ya tuvimos varios. O sea, incluso ya, ajá, ya genera eso. En The Walking así de Dead ya, tuvi, es. ya tuvimos como tres temporadas mosca, ¿no? Ah, bueno, <risa> él dice temporadas mosca. Game of Thrones. Game of Thrones son siete temporadas mosca. Ah, no, también? no, no, velo, velo, velo. <risa> Ahorita mi hermana la contrató a HBO solo para verle le está encantando. Así te voy, así te voy a ver, Leo, cuando lo veas lo he intentado. Así te voy a ver. No me engancha, es imposible. A ver. No, para, para motivarte salen muchas actrices muy guapas. Muy buenas, ¿eh? Muy buenas actuando, actuando. Sí, sí, sí. Definitivamente me gusta Emilia Clark. <risa> Natalia, Natalia, Natalia Manuel también, muy guapa. Sí, sí, sí. Bueno, Puedes a ver. ver las siete temporadas mosca de of Thrones. No, bueno. No, no, no ya eh, esperemos el spin-off de Walter Jr., el de La Mosca. ¿Cuál, ¿Cuál otro nos faltaría? El de Skyler. El de Skyler. Sí, sí, sí. Sí. El de Skyler, el de Marie, el spin-off de Marie de estar bueno. El de Hank también estaría muy bueno, ¿no? El de Hank sí el sí estaría, estaría bueno, bueno, ¿eh? El de, sí, de el Hank de Han pudiera Han... ser porque Hank... Hank tiene la particularidad de que es un agente de, de, de la DEA, entonces de la puedes, DEA. puedes sacar como muchas aventuras que sean independientes a lo mejor a la historia de, de, hecho, de así Breaking, Bad. Breaking Bad. O sea, necesario sería, claro, innecesario, pero bueno, si, si, si tenemos que darle más Breaking Bad a Raúl, pues bueno, uno de Hank estaría bien. Yo lo pondría con el spin-off de bueno, Salamanca. Yo con uno de, de Mike o de la misma Linda, ¿no? Que les pero, pero no crees que Better Call Saul es también un spin-off de Mike. O sea, yo, creo... yo iba a decir algo así con lo de Goose. O sea, yo creo que un spin-off de Goose o un spin-off de los Salamanca, nah, yo creo que ya lo estamos viendo en segundo plano en Better Call Soul. Entonces, quizá, o sea, el de Mike no, porque Mike, te digo, tiene toda esta historia detrás de y sí, podemos en... ver cuando su, cuando su esposa parió a su hija y cuando la hija parió a la nieta. Pero... <risa> <risa> de nuevo, innecesario. Cuando lo concibieron, cuando lo concibieron. No, no es ver. innecesario, puede ser una buena historia. <risa> <risa> o sea, sí. entonces Alex completamente fuera de spin-off. O sea, si mañana dijeran, no, eres muy radical, Raúl. Yo lo que digo es, no son necesarios, es un riesgo muy grande. Pueden salir bien, pero pueden salir muy mal. Pero estás dispuesto a correrlo. Ajá, exacto. Sí, o sea, si sale el spin-off de Ghost Ring, pues claro que lo vería, porque con la experiencia de Breaking Bad y de Vertical Call Saul, pienso que estaría bueno. Pero no es algo que yo deseo que suceda. Pienso si que tú fueras el que va no a es necesario. La lana, y ¿lo me, lo me preferiría mucho más que, que los mismos creadores hicieran algo nuevo. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Y te lo va, y, y la voy a la voy a escalar un poco todavía. A ver. Voy a, dos preguntas. Si tú fueras el que pone la lana, harías un spin-off de Breaking Bad? Uf, es una pregunta complicada porque al final la lana mueve todo, ¿no? Eh, pues puede ser. Al final si yo si yo fuera el de la lana y fuera mi lana la que está en riesgo, pues ahí no sería un riesgo creativo, sería un riesgo de dinero y entonces pues. O sí, sea, sí, es ahí, un spin ahí sí o me algo iría nuevo, por lo vales. aseguro. Ahí, si el riesgo es de mi dinero, pues sí me iría por lo seguro Y lo seguro es algo que vende Y Breaking Bad vendería, obviamente Exactamente, el Ahora, riesgo del sí. que yo hablaba en el programa Es un riesgo creativo ah, ah, es, a ese, Por eso dije, voy a escalar La pregunta Si, a, si eres el creador de Breaking Bad Vince Gilligan o, o este, Y te dicen, dicen oye, te ofrezco uh -huh. Tanto por hacer un Spin-off de Mike o de Hank o de quien sea ¿Lo harías? Creo que es, mm, ¿Son creo que es muy difícil ponerse en los zapatos de una, de una persona que seguramente ya es millonaria y, y, y podría ganar muchos más millones, pero si sí dejo, sí dejo un poco la parte de monetaria de lado. Yo, como Vince Gilligan, yo sí creo que diría, ya he hecho algo muy bueno, ¿por qué la necesidad de, de, de tocarlo y, y a lo mejor arruinarlo? ¿Sí? O sea, sí, sí, si, yo, político, si yo tuviera la iniciativa... De decir, yo ya tengo en mi cabeza una muy buena historia de Hank, pues venga. Pero si el estudio viene y me dice, queremos más dinero, te ofrezco tanto porque hagas el spin-off de Hank. Ahorita, sin yo ser una persona millonaria y sin saber cómo sería mi, mi estado mental en ese momento, yo creo que yo sí diría, prefiero, no, prefiero ya no meterme con, con esta historia y arriesgarme o sea, a arruinar algo que ya es como mi legado. O sea, que te impusieran una idea que tú ni has pensado, ni tienes concebida. No, no nada. que me impongan una idea. o sea si me, si me, Aunque me dieran total libertad creativa, si, si me dice, haz, uh -huh. un, haz un, haz un spin-off the Hank y yo no lo tenía pensado ni es algo que yo planeaba hacer, creo que yo sí diría mejor no, porque pu puedo dañar el legado que ya, que ya dejé. Sí, yo tampoco, pensando pensándome en esa situación, tampoco forzaría las cosas. O sea, sí sí la pensaría como muy bien, para no arruinar una esencia ¿no? que ya tuvo su desarrollo... Pues muy completo, ¿no? O sea, es la misma este, ver el Cold Soul, siento para la sexta temporada, siento que se nos va a venir un, un cierre de arcos como muy importante, ¿no? Hay personajes sí. como pendientes, Kim, Kim Wexler, me da mucha curiosidad que... que, que Qué le va a deparar en la última temporada, ¿no? Sí, sí. Sobre, sí. Todo, sobre todo, porque ella no sale en Breaking Bad, entonces va a estar o muere o se va, final, ¿no? ¿Qué final le dan? Sí. Bueno, pero recuerden que estamos viendo interlazos entre el pasado y el futuro o el tiempo actual. Sí, quién sabe qué pase ahí. Pues que ya Bueno, este pero tú, tú qué, Raúl, ¿Tú, tú responde, a la, responde a la pregunta. ¿Cuál, de cuál, cuál? Las dos. Si tú la fueras que... el de la lana, ¿qué harías? Yo también, yo sí digo, sí mira, por lo menos <risa> Raúl ya un Raúl buen diría producto, el sí dinero. Sí, sí yo bueno, digo que Raúl. Sí, de, todo. Raúl, ¿quieres una serie de la mosca? Sí, venga, sí, más Sí, venga, sí, venga. sí, sí, está buena. Sí, sí, sí. Y si soy Vince Gilligan, soy la verdura, y claro que la hago bien. Sí, sí, sí. Es más, le pondría The Fly. The, ¿Cómo le pondría yo? The Fly. No, nada más The Fly, así nomás le pondría. Inge es sumad. Así se llamaría toda la serie de la mosca. Bueno, y tú, Miguel, si tú fueras el creador ¿qué? Si ¿Qué es que. Si es por harías? lana, super sí, o sea, es algo seguro. Es ah, por extra. lana, pero. Pero si no fuera segura. por lana. Si yo fuera el creador, o sea, si estuviera en riesgo mi, mi hijo creativo, por llamarlo de alguna forma, mi creación, yo creo que sí, ¿sabes? Yo, yo, yo sí quisiera verlo crecer más, verlo, o sea, que haya más y más, siempre y cuando estuviera bajo mi control creativo. Si a mí, como dice Raúl, si llega al estudio y me dice, oye, vas a hacer una historia de Ghost Friend, que va a ser así, y así, y así, sí. y, no, y va a ser una sitcom. ¿No? no, no, sí, no, no, no, para nada Bueno, a veces funciona como con WandaVision Pero, no, no, no, por eso Pero no, si, bueno. si, si, lo, si tú lo piensas Así, o sea, si yo digo Ah, pues voy a hacer una historia de No sé, un personaje que se preste Para una sitcom, de Walter Jr. Voy a hacer una historia de Walter Jr. Que va a ser una sitcom así y así Pues sería Invento mío, sería hacer Crecer a mi hijo, sí lo haría ¿Sabes? Bueno, ok pues ahí está, adelante todo. Sí, todo. Este son? Dános, danos las, danos las nuevas, Mario. <risa> las nuevas. Sí, bueno, sí. como primera este, pues en BC no hay una, hay una, polémica ahorita a raíz de los Golden Globe, ¿no? Este, pues resulta sí. que hay queja no de, de personalidades entre ellas Tom Cruise la misma NBC que va a dejar de transmitir los Golden Globe, a causa de que entre el sector de la prensa tanto del sector de la prensa internacional ahí este como del mismo jurado no está está habiendo falta de, de inclusión este cuestión de ver a afroamericanos ahí, ver mujeres entre otros aspectos ahí en, entre miembros del jurado. Tom Cruise ya dijo que ya devolvió sus tres premios obtenidos de, de los Golden Globe en su, durante su carrera. Como pro, protesta a lo mismo, ¿no? O sea, pero no, creo, ah, bueno. Creo que es Ajá. empujar un poco a, um, a no siento que lo de Tom Cruise, por ejemplo, sea como un Ay, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como un enojo o como un ya decir, mis premios Golden Globe no valen nada. Es como, como querer hacer un statement y de decir o, o de motivar a la prensa extranjera a, a cambiar sus políticas un poco y, y tener más inclusión ah, en su... En su... Es, esa es la agenda de la cienciología, Alex. No, no, eso no. Con Tom Cruise nunca se sabe. <risa> sí, sí, sí, pero, pero, pero bueno, pero... bueno. Yo, yo lo que quisiera saber es... Los fundamentos, ¿sabes? O sea, porque sí vi esto de que ay, no, es que el, el jurado que el, elige quién va a dar los, los Gold Globes eh, son es un grupo muy selecto y, y no tiene ningún afroamericano en sus filas. Yo preguntaría: bueno, han o sea que, quiero que salga ese afroamericano que diga yo merecía mi lugar ahí y me lo, y me lo quitaron por ¿no? Racistas, ¿no? exacto racistas me dijeron, no, o sea, por negro no porque, estás ahí, porque ¿no? si nada más la protesta es un ay, pues no hay nadie pongan a uno nada más por poner, creo que estaría equivocado yo creo que es un sí, poco sí. parte sí. de no, no tanto de la persona que, qui que quiere estar ahí en el jurado de los Golden Globes sino más bien como de, las, de los a lo mejor creadores de, de, de televisión o de películas que es, a lo mejor se sienten excluidos al momento de Hacer nominaciones o premiaciones, ¿no? O sea, no sé, no, no, no sé alguien específico que, que haya alzado la voz en, en este aspecto, pero sí sé que, por ejemplo, en la premiación de este año hicieron como mucho énfasis en, en, en poner a personas eh, afroamericanas Exacto. y así, como para tratar de dar el mensaje de, de no, nosotros somos inclusivos. Exacto. Y, y pues en esta parte de que NBC los vaya a dejar de, de transmitir, creo que responde más a un tema de. De, estamos en un momento social en el que todo tiene que ser este eh, to, más bien que todo está visto como con lupa y NBC quiere ponerse sí, muy firme en, en la posición de NBC es inclusivo y entonces NBC no va a transmitir los Golden Globe mientras mientras no se vuelvan más inclusivos. Creo que claro. al final si, si genera un cambio positivo, pues está bien. No, no, no soy partidario de, de la política de la de la cancelación. Creo que más bien. La, la, como institución, la, preste, la prensa extranjera debería como que tomarlo llevar a cabo los pasos para volverse más inclusivo y, y ser una, una institución sí. más, más positiva que tener que tener este, como agentes externos eh, presionando y amenazándolos y así para, para que hagan un cambio. Sí, eso creo sí que, está muy, muy mal. Creo que eso es lo que, eh, lo que debería ser, ¿no? Entonces, pues, sí, si exacto. genera un cambio positivo, está bien. Si no, los Golden Globe creo que realmente... Eh, pues, nadie los juegues, ¿no? Podría, sí, día, podrían, sí, no pasar, realmente nadie eh, los en línea, ¿no? O sea, la verdad es que sí, algo o sea, mejor el Oscar, ¿no? En dado caso. No, pues, y, y que, o sea, yo coincido, o sea, que, que haya co al contrario de este tipo de presión, ¿no? De este, de amenaza, pues mejor que hubiera apertura, ¿no? Como resolver este tipo de, de cosas sin problema, ¿no? Sin tener sí, que engarse. Pero como es guerra, ¿no? Sí, sí, sí, exacto. No es guerra. Y como tú dices, eh, también lo bueno, dice muy bien este lío. No, no tenemos nosotros por qué andar pidiendo cuentas, pero si sí, si sí, sí alguien llegara a decir sí, a mí me consta, ¿no? Que perenganito le dijeron no por esto, por su color de piel. Lo que ustedes digan, claro que estaría muy mal y claro que tienen que tomar esas medidas, ¿no? No puede haber ni racismo ni ni, ni ese tipo de cosas. Pero si realmente no es por eso, si nada más es porque resultó que en ese año no había realmente buenas producciones parte de este, de estas minorías, pues. Yo creo que sí sería algo, pues, no sé, como que incluso ya dentro de este mismo caos, ¿no? Que se quiere generar de, de igualdad de todas las cosas, solo porque sí, ¿vale? Que se entiende eh, este sí, lado, no, ¿no? Sí, no, porque al final creo que uno de los argumentos que, que mencionan es que, que dentro de la... No sé, no sé si es como tal un jurado o como una mesa directiva así, es puros hombres blancos. Creo que sí es necesario tener como sí, claro, eh, ahí, claro. diversidad para, para poder tomar decisiones eh, pero no, no incluyentes. Se trata, pero no se trata de, de si es necesario. O sea, por eso yo, yo decía lo del ejemplo hace rato. O sea, era un ejemplo, no estoy diciendo que hayan discriminado a alguien y tengan que hacerlo. Uh -huh. Y como dice Alex, efectivamente, si genera un cambio positivo, bienvenido sea, no hay pedo. Yo lo único que digo es que, o sea, tiene el mismo criterio 19 hombres blancos que 18 hombres blancos y un negro. O sea, tienen el, exactamente el mismo criterio. Son 19 seres humanos que piensan igual. Entonces... Yo creo que si el movimiento es solo por, ay, hay 19 personas blancas, vamos a meter uno nomás porque... Si sí, si es solo por no imagen, es está mal. Terrible, está mal está terrible. mal. O sea, o sea, sí, o sea si, hay un, si hay una persona afroamericana o china o homosexual o lo que sea, que tenga los argumentos para decir, oye, yo, yo, yo merezco estar ahí porque me lo he ganado, porque tengo el conocimiento, ah, pues oye, dale su lugar. No, no porque sea de otra raza, sino porque es un ser humano que se lo ganó, ¿sabes? No, sí, vaya, o sea, estoy, estoy de acuerdo, si es, si es como solo por imagen, pues qué, qué estupidez, pero eh, sí, no, no estoy tan de acuerdo en eso de que tengan el mismo criterio 19 hombres blancos, que o sea, sabemos que no, o sea, sabemos que culturalmente sí hay muchas diferencias de ideas, y entonces sí podría ser este, como nutrido. Pero en el juicio, no necesitas, en el ¿Eh? juicio no necesitas la cultura, historia cultural, necesitas criterios No, sí, porque o así sea, o sea, si, si existe, no, ¿no? Si existe mucho como este, eh, no, sé si, no sé si decirlo, prejuicio o tendencia de, de que, no sé, si soy un hombre americano eh, blanco de 70 años, a lo mejor soy demasiado conservador y solo voy a, ah, a bueno, premiar pues, a, ah, peli, bueno, a, a, bueno. a cierto tipo de película es americana prejuicio. que sea como muy, muy patriota, sí. muy de hablar bien de la bandera, y, y voy a dejar de lado otras cosas. O sea, en ese sentido creo que sí hace falta más diversidad de ideas. Pero sí, sí, sí, en ese caso también, así como hay gente que si, que si se lo merece debería de estar ahí, hay gente que si no es profesional y no se lo merece no debería estar ahí. si, sí, si está ahí solo por ser blanco y güero, sí, exacto, no no, No, no, no, no por sí, ser güero, bueno, bueno, si hay un hombre de 70 años que no está juzgando objetivamente, pues también mándelo a la chingada, ¿no? Sí, sí, sí, sí con todo respeto. Sí, Oigan, salió no, esta semana. Ah, perdón, Mario. Ah, no, rápidamente quería comentar que la plataforma de streaming de movie, esta plataforma alternativa, ¿no? Que ofrece contenido como más alternativo, ya abrió su primer cine en la ciudad, no de la ciudad de México. Eh. Esto me emociona, la verdad, como pensando en sí, sí, sí. la apertura de cines, es que sí, sí me entusiasma bastante. Es Mírate. como justo tu, como tu tipo de, de, de sí. que ¿no? No, no, no. Eh, A ver, antes que lean ese comentario. Sí. Mubay eh, se encarga de, del cine internacional. Es más que nada, ahí está en su página que de hecho fue muy atractiva durante esta pandemia, que sí ejerció como una especie de cine ¿Se por llama script? Mumbai, ¿No es como un acrónimo de Movie? Eh, bueno, así lo dicen Mubai, no sé si sea bueno. un acrónimo no, pero eh, eh, y, y, y bueno eh, a lo que voy con esto es que ellos incursieron mucho, y sobre todo en este tiempo, temporada de, de, de pandemia, en, en, durante, en varios países fue el único lugar donde podíamos ver películas extranjeras, y de hecho, creo que les comenté que un mes tuvieron la plataforma gratis, eh, y también para mí me llama mucho la atención, porque creo que hasta faltan más... Eh, o sea, nosotros ponemos aquí en la Ciudad de México, tenemos nada más el, el, el, el Nacional de las Artes, eh, y la Cineteca Nacional, perdón, y... Y creo que está muy bien, ¿no? Porque hoy tiene ese estilo, pues, a la Cinépolis, como muy bonito todo, muy limpio, ese tipo de, de instalaciones, ¿no? Hasta incluso tienen en, en, un, bueno, en Europa, limpio. tienen eh, museos del, del arte de, de, de, de, digo, de la historia del cine, o sea, tienen ese tipo de cosas culturales, ¿no? Que hasta ahorita nada más hemos tenido la, la Cineteca, ¿no, Mario? Para ese tipo de exposiciones. Quiero que, claro, que, el cine. quiero que aclares ese comentario, Raúl. No, yo no fui, yo no le yo no le pagué nada, ¿eh? Aquí voy a decir nada, yo no lo conozco, es más. Para quien nos esté escuchando, nos pusieron aquí un comentario en el Facebook de, de, de, de Miguel que, que estuvo como... Comentando cosas como echándole carrilla a, a nuestro Miguel. Y le sí, comenta sí, sí. Que, que es solo porque Raúl le pagó para molestarlo. Sí, la verdad se te tenía que, que... Sé que, que es chingar. perfectamente capaz Raúl de hacer... Yo, eh, yo también lo el... creo, ¿eh? Yo también yo lo creo. creo. Yo también ¿Antes gastaría lo creo. su dinero en eso que pagar las pizzas que debe? Totalmente, es, totalmente. Es que se dinero mejor invertido. Pero, pero bueno. Oigan, salió esta semana el tráiler de, de Venom 2. ¿Qué, ¿Cómo lo vieron? Sí. Pues... Eh, esperaba más, ver por lo menos oh, un poquito más, pero es muy bueno. bueno. Raúl. A ver, te puede dar gusto, cara? Pero es bueno, pero es bueno, ya dije, ya dije, pero se no, ve. No, pero bien. yo estoy con Raúl, ¿eh? Yo estoy con Raúl. O sea, no, yo ¿Es estoy con Raúl. ver la película, ¿o qué? No, a ver, no, ahorita pero te dice el solo un avance. Queremos, no, pero queremos ver a Carnage, y la verdad, el vistazo de Carnage, aunque se ve muy espectacular, a primer ojo, así a primera vista, yo pensé que era no. no se sí, ve rojo. También. Se ve así como negro con una aura roja nada más. Pero es un yo vistazo también, así rapidísimo. Pues hay, que de, hay que dejar algo más. a la imaginación, esperada la película. Yo también esperaba un poquito más. A mí, pero a mí a menos la se me no hizo que boludo. se ve buena la película. Me emociona que Andy Serki sea el, el director. Eh, sí. A mí, como saben, como ya lo he comentado, no es que no me haya gustado la primera película, pero no me gusta la idea de que, de que Venom sea bueno. Yo, yo a Venom como que lo tengo muy como el villano de Spider-Man. Entonces, no, no me encanta tanto esa parte, pero pues, la película se ve bien, se, Este y eh, pues yo no esperaba más, a mí, a mí me pareció bastante bien el trailer. Mantiene la sí. línea, ¿no? Se ve que mantiene la línea de este pequeño humor sí. negro ácido, este, con la, la interacción de Tom Hardy con Venom. O sea, se ve que va a estar buena, solo para mí el tráiler no fue como la revelación, ¿sabes? Fue como... O sea, un... Lo que a mí me del... encanta es que, es que, como sabemos que este Venom pues es como una historia como aparte, como separada, algo que está haciendo Sony, independientemente de todo lo que están haciendo sí, muy en mal, Sony, Marvel muy y mal. en el MCU, pues lo, lo, lo que no me encanta es que el tener tan presente a Venom ahorita, creo que eh, limita las posibilidades de que, al, de que en algún momento lo vayamos a ver con el, con, con el Spider-Man actual, ¿no? Con Tom, con Tom Holland. Yo creo que sí, sí, sí. va a ocurrir. Yo creo que sí va a ocurrir. O sea, pero, y, pero que... Y va a ocurrir o sea, como villano. Sí, tiene, o sea, que, ser, pero, tiene pero, que ser. Pero bueno, ojalá, pero que sea otro Venom, ¿no? Que, sea, que no sea este. O, o como no, que sea Alex, este el que salga no. en el sencillo. ¿Cómo que? O sea, este, claro que este, tiene que o sea, ser este. este. Tom Hardy es buen Venom. Sí, ese es bueno. ¿Uno de ustedes tenía pero, problema no, con Tom Hardy? Pero ¿a poco ah, creo que era dentro yo. del mismo...? No, yo no tengo un problema, solo no me gusta que sea bueno. Pues Entonces es que es mi, son... mi, único, mi único tema con este evento. Pues en algún pero momento se hace bueno, Alex. Es bueno malo. Es... <risa> como o malo. Sea, este... no, no, no es un bueno. O sea, en el trailer te lo pone, ¿no? Como, como dice la señora pero Sí, pero es como Deadpool. O sea, es es Es, Exacto, es, o sea, sí. es un antihéroe. Se hace un antihéroe, <risa> pero es... Alex. Pero solamente necesita una motivación para ir contra Spider-Man. O sea, como, como la historia de D. Que D. Brock eh, se va a la ruina por porque Peter Parker le quita su trabajo, y entonces se va contra él. Ahora sí que Venom se va contra lo que se le antoje. Sí, lo que se le antoje, exacto. Es alguien que yo conozco. Es este... <risa> Fares. <risa> Fares pero... y yo, yo... A ver, Hubo muchas críticas, pero la verdad sí Tom Hardy hizo muy, muy buen trabajo, y yo creo que de anterior también le va a quedar muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues esperemos que, que la película es, es. esté... Bueno y ya como y, última noticia antes de pasar a las, a las recomendaciones nada más quiero eh, de decirles que Cruz Azul sigue perdiendo entonces to todo todo es <risa> la noticia <risa> Eso no es noticia <risa> no, gracias ver, razón? perdón perdón como, como un <risa> sí, como un hecho cotidiano de la vida perdón ah pero no sí no se está nos está destrozando el arbitraje le marca sí, todo sí. <risa> bueno, yo yo sí quiero decir la clásica excusa eh, no, del bueno. que va perdiendo no Trae, sí, lo sabe, que le va a la América. no no no aquí todo todo favor <risa> Hay, hay que aclarar que Raúl no lo sabe porque el América siempre compra a los árbitros. No, nah, Raúl no, Raúl no, no, no sabe lo que es que el <risa> el... jamás, Lo sabe, jamás. pero no lo admite. Lo sabe, pero no lo admite. ¿Qué, qué, qué tienen de recomendaciones <risa> es hoy, Raúl? Raúl tú, siempre, tú siempre tienes algo que recomendar. Sí, yo, yo pues trato siempre de, de traerles lo, lo mejor, ¿no? Y ahora fue, fue ah, pues. Bueno, tratas. Trato, trato. En esta ocasión, trato, bueno, estamos nosotros, aquí tenemos la, el mes, el mes HBO, contratamos HBO aquí en la casa. Pues como les digo, ¿no? Mi hermana ya está viendo Game of Thrones, por eso justamente lo, lo, lo, lo hizo. Eh, y, y yo me encontré con una serie que bueno, ya les, ya le había echado, ya le había echado un ojo. Es aparte de, pues de Ridley Scott, ¿no? Nada más ni nada menos. Es un proyecto de ciencia ficción llamado, llamado Rise by Wolves el cual nos cuenta pues la historia de un mundo o por lo menos un universo ya pues post apocalíptico en donde la religión ya tomó tanto poder no que ya tiene hasta sus sus consejos galácticos y, y cosas así, ya están digamos explorando el mundo y habla justamente de la idea pues de un par de, de robots que tienen la la intención por parte de unos rebeldes no de volver a poblar un mundo a partir de la raza humana no tienen con ellos al cuidado unos niños que pues van a crecer y habitar en este en este planeta. La visión, la verdad, es muy ridiscoriana, sobre todo de sus últimas entregas. Él solamente surge como creador ejecutivo, pero pareciera o parece que hay guiños en cuanto a su universo de alien. Entonces aún no lo sabemos los, los las personas que lo estamos viendo, pero no sabemos si se hasta un guiño a lo que él dejó inconcluso en, en la parte que estaba haciendo, no, en en la trilogía ya que dejó inconcluso, Alex de, ah, y esto, yo sigo de muy triste, ¿por porque yo sigo muy triste por esa inconclusividad de ah la bueno, <risas> yo creo que te va a gustar mucho aquí porque pues toma elementos por lo menos de ese y si, sobre todo si les gustó mucho pues Allen y más y Prometeus les va a encantar esta, peli, esta esta serie Rise by Wolves, ya va la primera temporada nada más y no, está no, en, en HBO es sí, sí, sí. Rise by Wolves Perfecto. no es un espejo sí, es. no, no, no, nada que ver, yo, nada que ver es el es que libro es de la ficción. selva Miguel es del libro de la selva Dale del libro la selva. Bueno, pues yo les voy a recomendar una película noventera, este, este, está en Netflix, se llama Sleepers, protagonizada por, por varios buenos: ¿no? este Robert De Niro, eh, Dustin Hoffman, Brad Pitt, Kevin Bacon, ahí ¿no? entre el elenco. Una historia sobre unos maleantes, ¿no? este, chavos, ¿no? que, son, que son amigos, en este, ¿no? un barrio neoyorquino, hasta este, que pues terminan este, siendo prisioneros en una prisión para juvenil, ¿no? este Son ayudados por un por un padre, un clérigo, este que lo interpreta muy bien Robert De Niro, y pues una película dura, ¿no? Este, durante su, su estancia ahí en esta prisión infantil, este son víctimas de abusos, ¿no? Este, todo tipo de abusos, este... Eh, vale la pena que la vean, les digo, es noventera, también Dusty Hoffman ahí en un papel de abogado, ¿no? Este... Creo que la vi, pero no, pero no sé si, si es la que estoy pensando, pero sí sí se me antoja. Lo único que sí, sí me, la me causa duda la calle, o impresión, ¿no? Mario, es que hayas recomendado algo de Robert De Niro. Ese está cañón, ¿eh? Eso sí, es está, está pasando? Lo... Me, me, ¿Me sacaste de onda, Mario? Ha bajado ha bajado de nivel en los últimos años nuestro querido Robert De Niro, pero... No, Mario, ve, ve, a, ver, no. ve a ver en guerra con mi abuelo y luego me vienes a hacer ese comentario. Okay. No, bueno. Eh, <risa> y, y también, bueno, en español se llama Hijos de la Calle, ¿no? Me acuerdo porque la que Netflix traduce también los títulos, ¿no? Entonces luego me ha pasado, amigos, que recomiendo algo, pero el título está en español y sepa cómo se llama en español. Sí, lo Este Sí, de se, se llama Hijos no. de la Calle. No, sí. y también tomando en cuenta que tú le cambias los nombres a todo, Raúl, pues está Exacto, todavía sí, conmigo. Complicado, ¿eh? complicado. Siempre, siempre que escuchan una recomendación de Raúl, pues suerte encontrándola. Claro. No, no, no, ya voy a publicar los pósters en las pantallas, en la página. En la <risa> página. Oigan, yo, yo les recomiendo, hablando de, de HBO, les recomiendo una serie que se llama Barry. Está, está muy interesante, está chistosa, es sobre un asesino a sueldo, que de repente como que se desmotiva de ser asesino a sueldo y decide que quiere ser actor. Y la verdad es que está muy entretenida. <risa> Llevo apenas poquitos capítulos, pero sí me está gustando bastante, entonces recomendable. Eh, ¿Dónde y está, esa? Les... ¿En qué plataforma En HBO, está Barry? En HBO. En HBO perfecto. Exactamente. Perfecto. Entonces, pues, yo, yo lo único extra que les quiero recomendar es que se suscriban al podcast, que no dejen de escucharnos cada semana eh, y pues mándenle su, sus comentarios de, de solidaridad a Miguel por la cruz azuleada que se avecina. Sí. Y pues, eso es y todo. Muchas gracias por escucharnos y pues nos, nos vemos aquí la próxima semana. Sí. Gracias a, a Miguel Vela, ¿no? Que estuvo comentando con todo, atacando sí, con todo. Gracias, al rato yo, te yo pago. Yo quiero saber cuánto le pagaste. Ah, no no a, a Sonia también y a Red, no se diga, ¿no? Sí, Sonia Sonia llegó un poquito más tarde y nos puso hola. Hola, Sonia. Hola, Muchos, hola. Saludos. saludos. Bye, bye.